Decimos a los mandatarios que no somos moneda de cambio de nadie. No vamos a esperar hasta que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en agosto decida sobre nuestras vidas. Hoy no vamos a esperar a que el Instituto Nacional de Migración nos resuelva en septiembre. Hoy los ciudadanos libres de la Hispanoamérica salimos caminando de esta gran cárcel migratoria en que nuestros funcionarios han querido convertir a Tapachula.